Y ahora sí vamos a volver al living. Próxima entrevista para eso se suma nuestro compañero Paco Kaila, columnista de deportes. Bienvenido Paco ¿cómo estás? Pacu? ¿Cómo estás? Hola, Pacu. ¿Cómo y el aplauso estar. para recibir Hola. a nuestro invitado Agustín López, arquero de la selección mendocina, de futsal. campeón sí. le vamos a decir. Bienvenido Agustín, ¿cómo venir? estás? Muchas gracias chicos, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de poder estar acá representando el fútbol de salón de Mendoza. Muy bien, el fútbol de salón, fútbol de, salón de Mendoza que es el mejor del país. Sí. Y ha quedado confirmado porque... Por seis veces man, campeón, Seis campeón. veces, Eso no, es exa. como un montón Seguía, seguía. Claro, sí, claro, no es esta con de nuevo Claro, claro esta, esta fue con Gustavo un valor. proceso nuevo, sí Muy bien, nadie, uh. nadie les puede llegar ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la receta de este equipo tan consolidado? Sí, <risa> la receta está en la federación que trabaja muy bien Y que, y que, bueno, que el fútbol de salón de Mendoza tiene la mayor cantidad de federado, eh, federados del país Ah, muy bien y bueno, que el nivel de competencia en Mendoza en el fútbol de salón es muy bueno. Ha crecido muchísimo, muchísimo. en los últimos años. Y los equipos femeninos también, sobre todo, que a poquito también, se van incorporando. También. A nivel femenino, yo creería y daría mi palabra que también somos los mejores del país, seguramente. Sí. Au, contanos un, un poquito lo que fue este torneo. este En sí, tuvieron una semi muy complicada. este Bueno, triunfo 3-2, a ahí sobre el final, te hiciste gigante en las semifinales porque sostuvieron en base a vos el resultado. Sí, sí. Eh, no esperábamos por ahí que el rival nos complicara tanto, que fue Río Grande uh -huh. eh, pero bueno, el equipo sabía muy bien a lo que jugaba y tenía una idea de juego muy clara eh, y nada no hay mucho más que decir cuando tenés compañeros que, que tienen tanta calidad y que y que por ahí saben jugar esos partidos El rol del, del arquero es clave en el futsal vamos, claro. Por ahí para los que no lo saben viste Porque por ahí en el 11 bueno, están todos más lejos no, La cancha más grande, pero vos Sos el que va guiando, hacete un poquito más allá Corranse, vamos por acá, vamos por allá M Mucha labia tiene que tener, ¿no? El arquero sí. en el futsal, aparte de, bueno, saber atajar bien En definitiva, que es su trabajo No, y el manejo de pies, este es la salida Realmente. Porque no es lo mismo salir en una cancha grande, Clari, como decías, que por ahí salir en un espacio reducido, Sin es clave el pase del arquero. Exacto, sí, como decía Clari, el, el arquero en el fútbol de salón está permanentemente en contacto no con se, los jugadores, con la pelota. <risa> y, y peor en estas situaciones cuando el estadio, mamita, no se escuchaba nada y es tenía que estar ahí A todo el Cristo. tiempo sí. encima de los jugadores. Y... Ah, terminás sin vos todos los partidos, ¿Y si pero es? bueno, eh, son los pero, viajes del oficio. Pero no se escuchaba, porque estaban de locales, <risa> y había un hinchado, la final. yo estaba ahí, ¡Aaah! lo vi, lo vi, eh, que, qué bonito, ¿no? El, el apoyo de los mendocinos, estaba colmado el estadio con Caguarena. Increíble, increíble, la verdad que se sintió muchísimo el calor de la gente, y a mí me queda grabado cuando, bueno, justo este partido, eh, ellos tuvieron dos tiros libres más lejanos, que se le llama ¿Sí? tiro castigo, ...y cuando se sentía el chifrío de la gente... ...de verdad sí. que aturdía desde adentro de la cancha... ...intimida... Sí, ...intimida, sí, sí. sí. Intimida, sí. sí muchísimo, muchísimo... Sí, intimida ...se intimidaron los tucumanos... <risas> ...complicado, Salió bien complicado... Bien. ...si sí, ponemos una tabla histórica por ahí... ...de las elecciones que más han ganado... Mm. Este, ...bueno está Mendoza que tiene 14... ...y después puede seguir este Chubut que tiene 6... Sigue sí, Agus López, que tiene seis campeonatos. siguen sí, los chicos de Mendoza, el Chelo Mescolati tiene claro. seis también. Varios de ustedes ya tienen este, la misma cantidad que la selección que más ganó, que le sigue después de Mendoza. Sí. Una Ajá. locura. Todo esto porque tuvimos la suerte de ser contemporáneos al campeonato digamos. Claro. Entonces, claro. claro, empezamos en el 2015 y del 2015 al 2019 ganamos todo. Después se frenó por la pandemia uh -huh. y ahora tuvimos la suerte de, de volver a jugar y ganarlo. Entonces, claro. nada, esa generación por ahí que estuvo en todos esos torneos... Tuvo la suerte de ah, ser campeones okay. del mundo. Siendo, claro, campeones del mundo tantas veces y en Argentina también, ¿cómo te proyectás futbolísticamente a futuro, deportivamente? No, bueno, ahora eh, en un mes y medio, dos meses aproximadamente, tengo que volver a Italia a jugar. Eh, mm -hmm. Bueno, tuve la suerte de que se diera el tiempo para poder jugar este torneo, porque si no, no lo hubiese podido jugar, como <risa> le pasó a otro compañero. Estás en un equipo allá. Sí, sí, sí, juego Ajá. allá eh, Bien. desde hace un año. Y esa es la proyección, digamos, es como... Mm -hmm. Allá lo hago de manera profesional, entonces bien. cambia con no, ser amateur acá. ¿No se puede vivir bus acá en la provincia o en el país este, del fútbol de salón todavía? No, todavía no. ¿Y afuera? Sí, te sí. permite tener un cierto confort. Sí, sí, sí. Es más, yo y muchos chicos de los que jugamos en Italia vivimos de esto. ¿Vos sí. saliste de Don Oriones? Yo salí de Don Oriones, sí. Gran camada creo. también. Gran, Gran camada, muchos chicos. Y bueno, en la selección éramos seis jugadores de Don Oriones. Sí. Ah, de los 15. Mira, ¡Qué bien! Impresionante estado, bueno, lo decía Luqui, que has sido campeón del mundo con la selección argentina. Me imagino que eso también es un orgullo para vos. ¿Cómo te ha tocado vivirlo? Porque sos joven y está buenísimo este tipo de experiencias. No Te suman muchísimo, no solo en lo que es la carrera deportiva, sino en, a nivel personal. Seguro. Sí, y son esas experiencias que uno se acuerda y parece que fue antes de ayer. Ajá. Porque, bueno, hablamos con el Facu justo de esa final, que fue inolvidable, con Brasil. Ajá. Del y... momento. Los chicos iban perdiendo, le contamos uh -huh. a la gente. En 2019, Argentina, Brasil, el marco de final. Claro, habían tenido. Clásico. Claro, habían tenido un penal que el arquero lo ataja. Faltaban 19 segundos para que se terminara el partido. Y el Chelo Mescolati hace el gol del empate. Bueno, después oh. se terminan conservando campeones. Exacto. Hace uh -huh. el gol del empate, después vamos a Largue. Uh -huh. Y Gonzalo Pira hace el gol del 3 a 2 para nosotros. Qué bien. Y bueno, y terminamos siendo campeones del mundo. Pero nada, es, es un recuerdo inolvidable porque. Es así, cuando una persona le pasa por la sangre esas sensaciones, no se lo olvida más. Sin y Dios. bueno, nosotros tuvimos la suerte de vivirla y toda la gente que estuvo ahí, obvio. Ese es el momento perdón, no. eh, Ese es el momento deportivo de tu carrera, si lo marcamos, esa final con Brasil o algún título con Mendoza se le asemeja. Mm. No, sin barra. lugar a dudas que el título ese de Argentina con Brasil fue, yo creo que va a ser insuperable. Esperemos que haya algo mejor, obviamente. <ríe> sí, ¿Vos qué edad tenés US? Yo 25 Había chicos más chiquitos jugando, incluso sí. veías a, a los que estaban peladitos sí, Era porque sí. estaban, 18. estaban debutando ¿no? en el seleccionado este, y, y eran chiquitos, jovencitos, ¿qué, qué edad tienen? Eh, no fue, claro, como vos aclaraste, no fue que cumplieron 18 años claro esa semana no. Sino sí, que no. debutaban no, la selección, sí. entonces pero están no están muy lejos claro Bueno, 19, justo ahí Manu, años, claro. el, el chico que la C, era el más chico uh -huh. Que tenía 18 años claro, fíjate. Y después los otros chicos 19 el torneo de mano fue muy bueno increíble, ¿eh? increíble. para hacer el debut con la selección increíble. y todo. Aparte lo veías chiquitito, flaquito sí, sí, sí, y poderoso. Tenía una pasta del <risa> enano. No, enano. Cómo metía, cómo trababa, ¿no? Impresionante. La verdad, hermoso partido, se disfrutó mucho y qué bonito haber tenido la oportunidad de, de jugar de local, ¿no? Y que el público mendocino también pueda pueda haberse acercado claro, durante toda verte, la, la semana. Entrada súper económica, súper sí, accesible. accesible. Un evento para toda la familia, se disfrutó muchísimo. ¿Cuándo te volvés a Italia? Y a principios de septiembre o mediados de agosto bien, Pero bueno, ahora disfrutar de la familia, de los amigos Obviamente, sí, Muy sí, bien. sí, y del sí, club Perfecto, obviamente, no podemos dejar de saludar a todo el equipo, los entrenadores Porque vos claro, has venido bien. en representación Pero hay un gran cuerpo técnico de jugadores de, detrás de este, de este sueño Que era consagrarse por sexta vez consecutiva campeones Así que todo suyo, lo, el momento un saludo, para dar los cierto. saludos claro. Ah bueno, los saludos son para el cuerpo técnico el obviamente acto. Hola, eh, para todos los compañeros de, de, de Mendoza Que nos tocó compartir una semana increíble eh, Para la federación, el club, Don en mi club Y bueno, y para toda la gente que nos estuvo alentando Y por ahí uno se ponía muy feliz cuando veía clubes Que por ahí no son tan renombrados en el increíble. fútbol de salón de Mendoza Y estuvieron acompañando ahí como una verdadera familia muy bien, excelente, el aplauso muy bien. Para los campeones, tenemos el mejor del país sí, aquí. No hay ninguna duda. Tierra del Sol, del buen vino y del mejor y del, del, del país. Ah, país. Así. Y, sí, y, bueno, y por último, eh, ¿Sí? perdón, sí. pero quería sí. mandarle un beso grande al merendero Estrella Roja, que es un merendero al cual frecuento y les debía este saludo. Muy Excelente. Bien. Gracias, Gracias,